¿Cómo hago para cantar esta canción si tengo tanta tos? <coughs> ¡Qué incomodidad! ¡Qué rabia me da! Cada dos por tres me sale toser Quiero descansar no puedo cerrar Mis ojos porque toso sin parar Fuera de ajitos vete por favor quiero estar. quiero entonar pero al